Estimados amigos, desde BUF estamos participando en un proyecto comunitario europeo... ...en el que se nos da la oportunidad de propagar nuestros conocimientos... ...de agricultura, ganadería, bioconstrucción, etcétera... ...a través de tutoriales sobre la temática que domines. Es muy simple, graba pequeños tutoriales o documentales sobre alguno de estos temas... ...y sobre la experiencia de Buffing en general. ¿Y si no sé grabar? Encuentra una guía y un pequeño vídeo que te podrá ayudar en buff.es... ...o hazte ayudar de un amigo o un buffer. Con este pequeño gesto está contribuyendo a crear una enorme biblioteca de sabiduría local... ...que podrá ser útil en cualquier momento a toda la persona que necesiten tus consejos... La educación y la difusión de nuestro conocimiento son las mejores opciones para contribuir de una manera práctica a proteger el medio ambiente. Lo que se conoce, se quiere. Y lo que se quiere, se cuida. Transmítelo.